Bueno, muy buenos días, bienvenidos, eh, muchas gracias por estar acá, eh, por brindarnos un rato de su tiempo eh, en este espacio para que conversemos acerca de la educación eh, en este contexto, ¿no? Eh, estamos en el Congreso de Educación Digital, profundizar en prácticas y saberes para trazar un nuevo mapa, y en este espacio hoy vamos a unir dos grandes campos eh, prioritarios para el Ministerio. Por un lado, eh, los vamos a invitar a hablar de la educación para la sustentabilidad eh, y la educación digital. Eh, ambos eh, celebran este año una gran trayectoria como política pública y ubican a la Ciudad de Buenos Aires, eh, y no solamente a la ciudad, sino también a las escuelas, a sus docentes, sus estudiantes, eh, en la vanguardia del abordaje de estos temas. Eh, este año 2020 se presentó... Eh, muy desafiante en todos los aspectos que hacen a la sociedad, eh, particularmente también en lo que nos toca hoy al sistema educativo. Y nos permiten estos eh, dos grandes campos formarnos ¿no? y acompañar a los chicos y a las chicas para los desafíos que nos presenta el mundo hoy. Y prepararnos para este futuro y presente, como nos muestra este año, que se avecina complejo, dinámico e incierto. Así que un poco para abrir eh, y contarles de los panelistas que nos van a estar acompañando hoy, les contamos que desde 2016 la Ciudad de Buenos Aires eh, adhiere a la Agenda 2030, es una agenda internacional eh, que eh, prácticamente todos los países del mundo han adherido eh, y tiene por objetivo alcanzar y cumplir un conjunto de metas eh, que se agrupan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Capaz algunos, eh, o algunas de ustedes ya hayan eh, escuchado en, en distintos espacios hablar de los ODS, eh, y la Ciudad de Buenos Aires desde 2016 los hace parte de la política pública. Eh, esto nos eh, interpela, ¿no? asumir un compromiso que articula lo local y los desafíos que tenemos en la ciudad con lo global. Eh, en el caso del Ministerio de Educación, lo que nos invita y nos desafía es justamente a pensar y, y diseñar distintas estrategias de enseñanza y de aprendizaje donde los protagonistas puedan convertirse eh, en constructores, ¿no? De las soluciones innovadoras que nos plantean eh, los desafíos ¿no? de este siglo XXI, y justamente esos protagonistas son los y las estudiantes, ¿no? que, que puedan iniciar ya desde la escuela eh, un camino eh, de ejercicio de una ciudadanía global, en este caso, que se inicia en la escuela. Entonces, un poco en este panel los vamos a invitar ¿no? a identificar este contexto, ¿no? esta agenda internacional y pública, eh, donde los ODS nos, nos marcan y nos invitan a compartir una serie de objetivos en común. Eh, ver qué vínculos tiene ¿no? eh, la educación para la sustentabilidad con la educación digital. Cómo se potencian y cómo construyen distintas redes y espacios para eh, dar una educación de calidad. Eh, posteriormente los vamos a invitar a conocer puntualmente una experiencia educativa del Programa Ciudadanía Global como, como ejemplo, ¿no? como propuesta de esta articulación. Eh, y por último, a conocer y disfrutar de, de una experiencia en una de las escuelas de la ciudad, ¿no?, que es lo que ocurre cuando los estudiantes eh, se comprometen y toman estos temas, ¿no? eh, para la construcción de, de un mundo que entendemos y aspiramos a que sea más justo, más equitativo, eh, más sustentable y diverso. Eh, esto, por supuesto, eh, desde la mirada y desde las redes que nos permitan entender eh, la educación digital y las competencias digitales. Entonces, para dar inicio, eh, vamos a contarles brevemente, nos acompañan tres eh, panelistas de lujo, eh, María Eugenia Oviedo, que es asociada del programa eh, de desarrollo inclusivo del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tenemos a Mara Villanueva, que es coordinadora del programa Ciudadanía Global, y nos acompaña también eh, Gisela Sinato, que es facilitadora pedagógica digital eh, de la Escuela número 8 del Distrito 4. Eh, les contamos, cada panelista va a estar... Eh, conversando con nosotros acerca de estos temas y al final vamos a tener un espacio de intercambio, con lo cual todas las preguntas, comentarios eh, que vayan surgiendo las pueden ir dejando en el chat, que las vamos a ir retomando en el espacio de intercambio que surge después. Así que ahora sí, eh, sin mucho más preámbulo, eh, le damos la bienvenida a María Eugenia Oviedo. María Eugenia es licenciada en Relaciones Internacionales eh, por la Universidad de Rosario, tiene una maestría en desarrollo sostenible, eh, también eh, y actualmente se desempeña como asociada del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apoyando el diseño, ejecución y evaluación de proyectos gubernamentales para la adaptación y seguimiento de esta Agenda 2030 eh, que les contaba anteriormente. Entonces, María Eugenia, si estás por ahí, te damos la bienvenida. Eh, un poco... Eh, en, este, en este primer espacio lo que vamos a estar eh, conversando justamente es acerca de la Agenda 2030, ¿no? Cómo, eh, cómo se relacionan eh, estos compromisos asumidos por la Ciudad de Buenos Aires y cómo nos encuentra este 2020 eh, con en, este desafío no grande que nos trajo la pandemia en todos los niveles de, de la sociedad. María Eugenia, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Verónica, eh, un gusto saludarlos a todos. Eh, para contestar un poco a tu pregunta y, y en línea un poco con lo que comentabas, eh, quería compartir con ustedes qué es lo que se considera desarrollo sostenible a nivel global y qué rol tiene la educación para eh, poder alcanzar eh, estos objetivos de desarrollo sostenible de los cuales Verónica nos estaba comentando hace un minutito. Eh, si, si me acompañan en la próxima slide, podemos ver eh, los 17 objetivos aprobados en el año 2015 en el marco de en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde prácticamente todos los estados del mundo eh, adoptaron esta serie de metas, 169 metas, agrupadas en estos 17 objetivos, que constituyen la Agenda Global para el Desarrollo Sostenible con una meta eh, a ser alcanzada en el año 2030. Es importante destacar que esta agenda lo que hace es englobar las tres dimensiones principales que tiene el concepto de sustentabilidad, que tienen que ver con lo ambiental, lo social y lo económico. Cada uno de estos objetivos, independientemente y a su vez como un todo, buscan alcanzar esta meta por tener una sociedad más justa e inclusiva y a su vez, un planeta más sostenible y más protegido. Eh, es importante también destacar que se alcanzó esta agenda eh, con un proceso de consenso muy amplio a nivel global, en el cual no solo participaron todos los estados eh, que forman parte de Naciones Unidas, sino también un, eh, un proceso de consultas muy abarcativo que incluyó también al sector privado, a la sociedad civil, e incluso a ciudadanos en particular, a través de una encuesta eh, global que se llamó Mi Mundo, y que fue una de las más masivas de la historia. Eh, si pasamos la slide, vemos que eh, la Agenda de eh, Desarrollo Sostenible es una agenda que va totalmente en línea con la Agenda de Derechos Humanos. Eh, no son dos agenda, agendas eh, independientes, sino que cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible que están vinculados a la eliminación de la pobreza, a la reducción del hambre, a la mejora de la salud, mejora de la educación, protección de la biodiversidad, sociedades justas e inclusivas, cada uno de estos objetivos está relacionado con un derecho humano específico que está contenido en algunos de los protocolos y convenciones que forman parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos. En esta slide vemos algunos ejemplos de cómo estos objetivos se relacionan con derechos en particular. Pero es importante entender que es una agenda que está arraigada en el Sistema Jurídico Internacional que eh, reconoce nuestros derechos inalienables como personas. Pasamos un slide más. Específicamente, como mencionaba Verónica, eh, esta agenda no es una agenda eh, que únicamente queda, digamos, en una serie de acuerdos internacionales a nivel global, sino que todos los estados del mundo han hecho esfuerzos muy importantes por adaptarlas a nivel nacional y a nivel local. Argentina ha hecho un trabajo muy importante desde la aprobación de la agenda internacional en 2015 para adaptar estas metas globales y hacerlas eh, más cercanas y más reales, a eh, valga la redundancia, a la realidad argentina. En ese sentido, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que es un organismo que depende de la jefatura de ministros, eh, es el organismo que a nivel nacional tiene la rectoría para la adaptación y seguimiento de esta Agenda 2030. Eh, y ha hecho eh, un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con el, la adaptación y seguimiento de estas metas, que puede ser consultado en una serie de informes que eh, se pueden eh, consultar en, la, en el link que aparece en, en, en la pantalla. Pero lo importante también de aclarar es que la agenda también ha sido adaptada a nivel subnacional, a nivel provincial y a nivel de las ciudades. En ese sentido, al día de hoy hay 19 provincias que ya están desarrollando sus planes de sustentabilidad en línea con la Agenda 2030, y particularmente la Ciudad de Buenos Aires viene trabajando muchísimo en, eh, en, a través de todos sus, sus áreas de gobierno, incluido el área de educación, para eh, alcanzar estas metas. El proyecto de ciudadanía global es un proyecto súper interesante del cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero que desde Naciones Unidas venimos apoyando desde, desde sus inicios, con Mara, con Angie, eh, para lograr que eh, este concepto de sustentabilidad llegue a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires. Si pasamos una slide más, eh, les comparto un poco eh, cómo vemos hoy la Agenda 2030 y estos objetivos a nivel global cómo ha eh, influenciado la situación actual de pandemia al logro de estos objetivos. Lo voy a repasar de una manera muy rápida porque tenemos poquito tiempo, pero para darles una idea de algunos de los objetivos principales y cómo nos encontramos actualmente, vemos por ejemplo que en lo que hace a pobreza teníamos una tendencia sostenida de reducción de la pobreza extrema a nivel global, que a raíz de la pandemia probablemente... Eh, estemos experimentando en 2020 y 2021, por primera vez en 20 años, un crecimiento de la pobreza a nivel global. Así, también vemos cómo en eh, lo que tiene que ver con educación, la pandemia es un desafío importantísimo, porque vemos cómo a nivel global hay casi 1.200 millones de chicos y chicas que eh, hoy han quedado fuera del sistema educativo, eh, de los cuales hay aproximadamente 500 millones que no están pudiendo acceder a ningún tipo de educación a distancia. Eh, acá juega un rol fundamental la educación digital, por supuesto, para poder alcanzar a niños y niñas que quedan fuera, digamos, del sistema educativo en este contexto. Si pasamos una slide más, vemos cómo también en lo que tiene que ver con los objetivos referidos a género y los objetivos referidos a lo económico, la pandemia implica un desafío muy importante eh, en lo que tiene que ver con violencia eh, intrafamiliar, ya sea violencia contra las mujeres, abuso infantil, vemos cómo las denuncias con respecto a abuso eh, como, como, respuesta de, como consecuencia del coronavirus han aumentado en algunos países hasta un 30%. Y en lo que tiene que ver con el crecimiento económico, no hace falta aclarar cómo eh, la pandemia probablemente implique un, un desaceleración, una desaceleración y una caída del crecimiento económico a nivel global, con un montón de personas, sobre todo los trabajadores informales, en una situación de riesgo laboral muy grande. Sin embargo, la pandemia tiene, por otro lado, una cara que podríamos considerar medianamente positiva en lo que tiene que ver con los objetivos ambientales, en el sentido de que... Eh, la reducción de la actividad económica ha implicado una menor presión de la actividad humana sobre el ambiente. Y ahí sí vemos cómo este año, por primera vez, vamos a tener una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, probablemente en un 6%, lo cual eh, tampoco es suficiente para alcanzar las metas que implicarían eh, reducir el cambio climático, pero que permiten, sí, quizás, dar un respiro con lo que tiene que ver también con la presión sobre la biodiversidad marina y terrestre, por ejemplo, donde eh, vemos, por ejemplo, cómo pandemias como la del coronavirus han sido consecuencia de la famosa zoonosis, es decir, de la mala utilización o del abuso sobre la biodiversidad y el tráfico de especies. ¿Avanzamos una slide más? Eh, en este sentido para darles un contexto general con respecto a sustentabilidad a nivel global, vemos cómo la educación es un objetivo fundamental en la Agenda 2030. Y Lo importante de entender es que la educación para la sustentabilidad tiene una meta específica dentro de esta agenda. Si avanzamos una slide más, vemos que la educación es no solo un derecho, un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar los demás objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos los vamos a alcanzar en las escuelas, los vamos a alcanzar en las ciudades. Eh, lo local acá tiene un rol fundamental. Eh, a nivel internacional, a nivel global, más del 50% de la población mundial vive en ciudades actualmente. En la Argentina esa cifra asciende casi al 90%. Los objetivos de desarrollo sostenible los vamos a alcanzar a nivel local, en las soluciones que puedan aplicarse en las ciudades, en las escuelas. En ese sentido... La educación es esta herramienta que permite alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Si vemos una slide más, vemos que la educación tiene algunas eh, influencias específicas en lo que tiene que ver con algunos objetivos. Por ejemplo, se considera y está probado a nivel internacional que un año adicional de educación se asocia con un aumento del 10% en el ingreso de las personas, con la consecuencia inmediata que eso tiene para la reducción de la pobreza. Asimismo, la educación más paternal, es decir, educación de madres y padres, tiene una influencia directa en lo que es el bienestar de los niños y lo que tiene que ver con eh, los retrasos en el crecimiento y la salud en general de los niños. A su vez, todo lo que tiene que ver con metas ambientales está fuertemente asociado a eh, lo que se dice y lo que pasa en las aulas. La educación aumenta la conciencia y la preocupación ambiental y la posibilidad de los alumnos de tener las capacidades para dar respuesta a problemas ambientales. En ese sentido, quiero cerrar mi presentación comentándole que dadas las próximas etapas de la pandemia y de los fenómenos que hoy... Eh, son un desafío a nivel internacional, como puede ser el cambio climático, es necesario repensar la educación, dando prioridad entre los nuevos contenidos a la solución de problemas, a que los estudiantes puedan comprender la realidad, puedan convivir y actuar en tiempos de crisis, como los que actualmente nos están desafiando, y puedan tomar decisiones a nivel individual y colectiva para impulsar estas soluciones de desarrollo sostenible. Eh, la definición de educación de ciudadanía mundial que propone la UNESCO va exactamente en esta línea. Busca no solo que las personas se empoderen individualmente, sino que puedan contribuir a alcanzar un mundo más sostenible. Eh, con esta idea quiero cerrar la, mi, mi presentación porque se acaba mi tiempo, pero quedo por supuesto abierta a preguntas para profundizar en estos temas que, que son, digamos, eh, súper abarcativos y en los cuales podemos profundizar muchísimo más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias María Eugenia, sí, tal cual. Eh, todos eh, los conceptos que fuiste mencionando eh, dan para una conversación en sí mismos, eh, ya tenemos ahí algunas consultitas eh, que vamos a ir retomando luego, pero bueno, nos dejas eh, el nexo eh, perfecto para darle la bienvenida a Maravilla Nueva, eh, Mara, no sé si estás por ahí, cuando hablamos ¿no? de, de la Agenda 2030 y hablamos de, de, de esta eh, formación ¿no? de los estudiantes para que puedan ejercer una ciudadanía, y una ciudadanía no solamente pensada eh, desde el espacio donde uno se encuentra, sino también desde, desde lo global, ¿no? como cómo eso nos, nos desafía. Entonces, eh, Mara, eh, bienvenida. Eh, Mara, es colega, eh, trabaja en conjunto con la Gerencia, eh, también con eh, la Dirección General de Educación Digital. Es especialista en informática educativa, licenciada en organización y gestión educativa por la Universidad Austral, y tiene un máster internacional en la educación y también en e-learning. Desde 2012 eh, se desempeña en diferentes roles eh, relacionados a la educación digital, desde eh, de referente pedagógica y hasta hoy como, como coordinadora del programa Ciudadanía Global Bienvenida Mara, muchas gracias por acompañarnos Hola Vero, muchísimas gracias y la escuchaba con mucha atención a María Eugenia y pensaba cuántos puntos en común eh, tenemos en en estas ideas ¿no? y qué importante es lo que decía María Eugenia de que estas realidades se puedan evidenciar desde las aulas y un poco lo que intenta hacer el programa Ciudadanía Global es justamente eso, conceptualizando a los, los estudiantes como sujetos de derecho eh, se crea justamente de manera articulada entre la Gerencia Operativa de Educación para la Sustentabilidad y la Gerencia Operativa de Tecnología Educativa, INTEC, se crea este, este programa Ciudadanía Global que lo que intenta es que los chicos y las chicas en las escuelas de la ciudad, eh, en tanto sujetos de derecho, puedan tener una experiencia genuina de ejercicio de la ciudadanía desde muy pequeños. Entonces hemos diseñado un programa en el cual se articulan eh, de manera sistémica y sistemática los componentes de la educación digital y los componentes de la educación para la sustentabilidad desde el enfoque de los ODS, potenciados y enriquecidos con esta mirada que articula lo local con lo global. Les estamos dejando allí el enlace eh, para que todos los que no nos conocen puedan ingresar eh, a la plataforma y profundizar un poco más en el enfoque y en la propuesta del programa. Cabe destacar que el programa Ciudadanía Global fue seleccionado como una de las 500 mejores eh, propuestas eh, por el Premio Latinoamérica Verde, justamente mañana es la, la gala de premiación, así que estamos muy contentos con ese reconocimiento y esa distinción, porque bueno, eh, indudablemente como decía María Eugenia, todos los países del mundo están enfocados y concentrados en esta Agenda 2030 que nos interpela y nos convoca. Entonces, como les decía, el compromiso de la Ciudad de Buenos Aires es evidente con esta Agenda 2030 y desde diferentes áreas de gobierno, obviamente el Ministerio de Educación incluido en esto, se han propuesto trabajar mancomunadamente para lograr alcanzar diferentes aspectos estos objetivos. En nuestro caso el programa Ciudadanía Global aporta claramente al, al ODS 4 en su meta 4.7 vinculado al logro de una educación de calidad. Y lo que queremos es realmente que esta educación de calidad se evidencie en lo cotidiano para la construcción de un mundo que queremos que sea más justo, más equitativo, más sustentable, más solidario, más diverso. Y por eso es tan importante la labor que se realiza día a día de manera cotidiana que llevan adelante nuestros docentes, nuestros facilitadores pedagógicos digitales para que estos chicos puedan comprender de una manera crítica pero también de una manera creativa cuáles son las dificultades, cuáles son los contextos diversos en los cuales ellos se desempeñan desde una perspectiva que les permita problematizar las realidades en las cuales ellos eh, se, se desenvuelven. No se trata de una mirada eh, lineal, sino de una mirada de la complejidad que este mundo eh, nos trae y, y que ellos puedan participar realmente de manera activa y comprometida, no solamente en la comprensión de estas problemáticas, sino en el pensamiento y en el diseño de posibles soluciones. Pensemos que estos chicos que hoy están transitando la escuela primaria van a ser quienes van a llegar a esta posta del 2030 y van a poder mirar retrospectivamente y ver cuánto hemos logrado avanzar en estos compromisos que asumimos y cuánto aún seguramente nos va a faltar por, por crecer y por seguir avanzando. Es así que el programa Ciudadanía Global parte de un enfoque pedagógico eh, que pone en el centro a los contenidos del diseño curricular, a los contenidos que se trabajan en la escuela, y a partir de esos contenidos se propone de manera concreta el desarrollo de ciertas competencias que son transversales y que son comunes tanto a la educación digital como a la educación para la sustentabilidad. Eh, ambas áreas trabajan para el desarrollo de la creatividad, para la innovación, para que nuestros estudiantes desarrollen un pensamiento estratégico y sistémico. Son todas esas franjas que tienen en verde rodeando a los contenidos educativos. Obviamente, eh, dentro de lo que implica la educación digital. Ahora vamos a, a ver que es muy difícil pensar y conceptualizar un mundo más global, más equitativo, más sustentable, pero que a la vez se mire en lo local, si no contemplamos una alfabetización digital que implica una alfabetización plena en y para el siglo XXI. Esto, como les decíamos antes, enmarcado en el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero para un fin mayor, que trasciende cualquier eje educativo, que implica eh, la vivencia de estos valores compartidos que son el marco azul de este mandala que nos, que nos guía en ciudadanía global. Eh, en definitiva, se trata de que las personas tengan una experiencia vital que les permita desarrollar todos sus dones y ponerlos al servicio de su propio desarrollo, pero al, desarrollo, al, al servicio del desarrollo del, del colectivo, de lo social. Entonces, es fundamental que estos chicos tengan experiencia de, de libertad, de justicia, de paz, de sustentabilidad. Entonces, un poco este es el enfoque pedagógico y y si se quiere epistemológico que sustenta el programa ciudadanía global tenemos diferentes líneas de acción que van muy en sintonía de esto que comentaba María Eugenia cómo lograr que los chicos vivencien esto desde edades tempranas y obviamente la escuela es el lugar ideal para empezar a transitar estas vivencias de ciudadanía. Lo hacemos acercándole a los docentes y a los estudiantes diversos contenidos que obviamente también en este contexto de pandemia, como decía María Eugenia, se han tenido que readaptar para poder hacerse mucho más flexibles, para poder llegar con, con mayor eficacia y eficiencia a los hogares, que es donde se está eh, entrañando el quehacer educativo cotidiano. Estos contenidos están disponibilizados en una plataforma que no es nada más un gestor de contenidos, sino que permite la gestión integral del proceso educativo, desde la conformación de grupos, la comunicación sincrónica y asincrónica, las experiencias interactivas, multimedia, inmersivas que enriquecen y potencian la experiencia ciudadana de los chicos. Y obviamente también con instancias de acompañamiento a los docentes que son quienes llevan, quienes llevan adelante estas, estas propuestas didácticas. Y como les decía, me parece que interesantísimo y agradecemos mucho la invitación en este Congreso de Educación Digital, específicamente, y no en un Congreso de, de Sustentabilidad, porque me parece muy importante poder destacar estos puntos en común entre ambas educaciones, como decía Vero al principio, ¿no? Eh, nos costaría muchísimo pensar un niño plenamente alfabetizado en y para el siglo XXI, si tuviéramos un concepto lineal de alfabetización, hoy estamos hablando de una alfabetización que nos interpela a seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, eh, donde no termina simplemente con la educación sistemática que podemos obtener en, en la escuela, eh, que nos motiva a seguir indagando y a seguir creciendo en un proceso alfabetizador que es mucho más complejo eh, que el que tal vez eh, teníamos quienes nos formamos en, en otro paradigma de alfabetización hoy hablamos de multialfabetizaciones y la alfabetización digital eh, forma parte fundamental de, del quehacer comunicativo experiencial de los chicos pero también la educación la alfabetización socioambiental al mismo tiempo que la alfabetización emocional la alfabetización informacional estos estudiantes eh, se, se conmueven con muchísimas temáticas que tienen que ver con cada uno de estos ejes eh, alfabetizadores. e Indudablemente este concepto de multialfabetización que entronca y se engrama tan fuerte con las tecnologías eh, digitales disponibles en las aulas tiene que ver con, con la posibilidad no sólo de anclar en un contenido que sabemos que muta y migra permanentemente, sino con el desarrollo de capacidades que son transversales a diferentes áreas. Entonces, un poco lo que promueve el Programa Ciudadanía Global es justamente lograr desarrollar estas capacidades necesarias para comprender y actuar en entornos complejos como los del siglo XXI. El programa se propone Aprovechando las tecnologías digitales en tanto recursos educativos y con una intencionalidad pedagógica, eh, no instrumental, sino para potenciar la práctica eh, de los docentes en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el docente enseña pero también aprende y los chicos aprenden pero también enseñan, lograr justamente que estos recursos se puedan aprovechar para crear soluciones innovadoras, eh, para compartir las experiencias y que estos aprendizajes no queden circunscriptos a la experiencia del aula, ahora lo vamos a ver con, con lo que nos cuente Gisela, pero también para poder anticiparse a situaciones, hipotetizar, eh, poder escribir, leer, hablar, escuchar en múltiples formatos, que tienen que ver con una amplificación de la cultura letrada a la cual nosotros estábamos acostumbrados, y también con esta capacidad de poder diseñar desde diferentes lenguajes, el lenguaje de programación, los, los lenguajes multimediales, experiencias que potencien la experiencia áulica. Así que un poco Ciudadanía Global eh, nos interpela y nos invita a eso, a tener una experiencia diferente que nos permita, a partir de los contenidos tradicionales que muchas veces se abordan en el aula, claramente con una mirada focalizada en las problemáticas que a todos nos interpelan a nivel mundial, eh, tomar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y ver desde la escuela cómo podemos invitar a los chicos y a los docentes a que se animen a ser protagonistas en el cumplimiento de esta agenda. Así que un poco esa es la, la invitación que les hacemos. Los invitamos a que conozcan el programa Ciudadanía Global eh, desde la plataforma. Seguramente allí en el chat ya les han compartido el enlace eh, y que vean cómo desde una experiencia... Eh, que tiene que ver con las metodologías de la gamificación y de la ABP en sus dos vertientes, tanto aprendizaje basado en la resolución de problemas como el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes pueden tener una experiencia inmersiva que permite esta articulación entre la educación para la sustentabilidad y la, y la educación digital. Pero me parece que es mucho más interesante que escuchemos eh, concretamente lo que pasa en las aulas. Así que le dejo la palabra a Gisela. Muchas gracias, Mara. Eh, sí, tal cual, como decís, eh, ahora eh, damos pie a ver, bueno, esto efectivamente cómo ocurre, ¿no? Cómo, cómo lo llevamos a la práctica, todas estas ideas, conceptos y y propuestas. Eh, le damos la bienvenida a Gisela Asinato. Eh, Gisela, bienvenida. Gisela es eh, comunicadora social eh, y desde 2018 es facilitadora pedagógica digital, eh, actualmente de la escuela número 8 del distrito cuarto. Eh, bienvenida. Hola, bienvenidos a todos y a todas, gracias por la invitación. Eh, me pone contenta de poder visibilizar un proyecto que tuvo mucho trabajo en la escuela, por parte de las docentes, por parte de los chicos y de las chicas. Eh, yo trabajo en la escuela número 8 del distrito cuarto, como bien dijiste, y eh, bueno, tenemos chicos que vienen desde el mismo barrio, desde La Boca, también de, de sectores aledaños, y para ellos fue muy muy interesante poder estar en este proyecto. Um, un poco la idea de esta presentación es partir de, de, de algunas preguntas orientadoras que tenemos en el panel, tratar de pensarlas en este marco más, eh, más situado, ¿sí? más de cómo se dio en una experiencia concreta, en el aula, con, con actores de, reales, de alguna manera. Um, ¿cómo, iniciamos, no? ¿Cómo iniciamos? Bueno, nosotros iniciamos... Eh, eh, trabajando en formato de pareja pedagógica, ¿sí? Lo vamos a ver a, en, en el siguiente slide. Eh, este, si bien estoy yo hablando en este momento, eh, siempre fue un trabajo coordinado con las señas de, de cada grado, eh, este fue un trabajo que se hizo el año pasado, con la señora de quinto A, que es Miriam Alves, y la señora de quinto B, que es Geraldine Crossy. Eh, y en realidad, inicialmente, en cuanto a desafíos, bueno, por supuesto que una propuesta así, con estas metodologías y demás, eh, con un recorrido flexible, todavía sigue trayendo algunos desafíos al, para la implementación en la escuela, ¿sí? Hay algunas ideas de que, bueno, estamos más acostumbrados a un currículum secuencial, a una planificación más rígida, donde quizás los contenidos transversales, eh, bueno, nos siguen generando algunas eh, preguntas en cuanto a cómo llevamos eso a cabo en el marco de un aula. Eh, sin embargo, creo que esto se apoyó mucho en cómo ya veníamos trabajando en la perspectiva de la educación digital, ¿sí? Como una, de, de una forma transversal, los chicos ya estaban acostumbrados a que, es más, me acuerdo, los días lunes venían al aula digital. Eh, en, había otros días en las semanas donde también se llevaba la compus ¿sí? y contamos pues, también con muchas cosas, muchas condiciones interesantes que también hacen a, a que una propuesta pueda desarrollarse y, y finalizarse. ¿sí? Eh, esto. Había determinados recursos, había familias apoyando, había algunos eh, hábitos y prácticas también de las docentes que, que ya estaban instaladas. ¿sí? Eh, pero bueno, principalmente eso, poder empezar a trabajar con estos contenidos de forma transversales también se apoyó en cómo nosotros ya mirábamos la educación digital adentro de la escuela. En cuanto a esta articulación entro, lo, entre lo global y lo local, nosotros eh, en un principio dijimos bueno, esto hay que llevarlos a los intereses de los chicos y de las chicas. ¿sí? No podemos eh, empezar a hablar de, de cosas que quizás exceden a, a sus realidades. Entonces en este marco de empezar a pensar los ODS, eh, ellos también fueron como viendo cuáles eran sus, eh, sus mayores intereses. Estuvimos en un grado que eh, se volcaron más por, por cuestiones ambientales y allí eh, terminamos trabajando una propuesta que se llamó SOS Youtubers, eh, se llamaba de esa manera, eh, y en el otro grado se trabajó muchísimo lo que es el ODS 5, que era eh, de Igualdad de Género. ¿sí? Y también lo empezamos trabajando en función de mirar sus prácticas cotidianas, pero también de resignificar formas habituales de trabajar determinados contenidos en la escuela. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, en, en este ODS 5, se articuló con la propuesta Guardianes de la Historia, y de pronto lo que se trabajó es cómo eh, podemos revalorizar a ciertos personajes mujeres de la historia, y, y hacer una investigación interesante en ese sentido. ¿sí? Ahí tenemos eh, esta articulación que nos preguntábamos en su momento. Eh, otra de las cuestiones que también nos parecía interesante destacar era eh, esto de los chicos y las chicas protagonistas. ¿sí? me parece que... Eh, tratamos de interpelar, eh, que son chicos que, que viven en este marco de situaciones problemáticas y demás, pero que también están inmersos en una cultura digital, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esas fueron eh, como potencias, ¿sí? Como eh, lugares valiosos desde, lo, desde los cuales ellos después se agarraron para hacer, Encontrar soluciones, poder hacer sus producciones finales, etcétera, etcétera. ¿sí? Con todo el, el recorrido también que, que se propuso desde el programa, pero también desde sus propios saberes y prácticas. Y eso fue, fue muy interesante. Muy bien. Eh, en cuanto a la gestión pedagógica de los recursos digitales, porque hablamos de una gestión pedagógica, trabajamos mucho con recursos digitales, pero eh, la idea no era trabajarlos per se, ¿sí? sino obviamente supeditados a nuestro objetivo pedagógico. Y eh, en ese marco hubo muchas instancias donde los chicos programaron, editaron videos, eh, se hicieron búsquedas de criteriosas en internet, ¿sí? hubo hubo muchísimo trabajo en ese sentido, pero también hubo muchas instancias eh, donde se usó el pizarrón, donde se hicieron eh, plenarios, donde se hicieron afiches y se pegaron en las paredes de la escuela, Digo, eh, un poco esta mixtura que me parece que enriqueció mucho el trabajo, y esta mixtura también fue acompañada por una forma dinámica de habitar el aula, que también era interesante a la hora de, de hacer trabajos en la escuela de esta manera, ¿sí? Eh, esta forma dinámica es un trabajo en grupo, en la parte digital también se vio mucho cómo surgían prácticas de cooperación entre ellos, ¿sí? Nosotras éramos dos docentes ellos son treinta. Entonces, de pronto, era más fácil que ellos fueran ayudándose entre sí, por supuesto, bajo nuestra guía y demás, pero bueno, espontáneamente también surgen estas cosas, eh, y paralelamente, el surgimiento de roles en el marco de los grupos. ¿no? Esto, bueno, yo me dedico más a la programación, yo puedo encarmarme más del video, ¿sí? de, de, de hacer ciertas, pues, ciertas eh, ediciones y demás, ¿sí? eh, y me parece que también esta es otra nueva forma de trabajar, que está emparentada con eh, una educación para la sustentabilidad. ¿sí? La cuestión de los, eh, de los recursos lúdicos eh, también fue algo que motivó un montón, eh, nosotros eh, ya las actividades no eran planteadas como actividades, eran planteadas como misiones. Entonces ya de pronto estábamos todos inmersos en un desafío, que había que encontrar una solución, eh, que, que teníamos que ponernos en grupos y tratar de, de, de llegar a ese lugar ¿sí? común. Eh, y quizás a veces en la escuela se da que eh, no sé, el momento del juego es un momento de premio. Bueno, no. El momento del juego era un momento... Eh, clave en el marco de la propuesta. ¿sí? A partir de esos momentos de juego, se daban después, posteriormente, instancias de debate, de, re, de reflexión, pero un poco esta, esta inversión de, eh, en el marco de las secuencias, ¿no? de cuándo le damos tiempo y para qué a ciertas cosas. ¿sí? Si pasamos en el siguiente slide, lo que vamos a ver es una instancia más final. ¿sí? Eh, nosotros nos... Eh, nos nos sorprendimos mucho en, la, en las producciones finales, eh, nos sorprendimos gratamente, obviamente, ¿no? Los chicos que trabajaron con ese, ese youtuber se hicieron videos divididos en grupos y eh, el otro grado hizo un gran video que era como una suerte de noticiero donde iban rescatando a estas mujeres de la historia. Pedimos avances en su momento, y empezaron como a traer un montón de material, eh, algunos hicieron exteriores, fueron a la plaza, fueron a eh, las familias, les ayudaron, en, en ese sentido, por eso yo quiero remarcar mucho que un proyecto no se hace solo, ¿sí? eh, hubo un montón de, de condiciones y de cosas que, que estuvieron en sintonía. Y yo marco ahí, resalto la palabra autonomía, porque empezamos traccionando, eh, tratando de guiar todo el proceso y demás, y de pronto a lo último vieron, eh, vimos como ellos, desde sus, sus propios saberes, eh, se apropiaron de esta temática, ¿sí? y eso lo usaron para este compromiso, ¿sí? para comprometerse, para encontrar soluciones, eh, sabiendo que hay un montón de, de, de cosas que los exceden, ¿sí? pero sabiendo que ellos, desde esos saberes, pueden traccionar de alguna manera ciertos cambios en sus realidades concretas. y ¿sí? No solo en el marco de la escuela, porque otra cuestión que vimos es que eh, podíamos pasar esos marcos de la escuela eh, a través de socializar estas producciones, ¿sí? Entonces de pronto eh, estos, estos videos y demás, eh, bueno, los pasamos en el Patrón de la Escuela, que fue un gran evento, eh, también estuvieron, están como dice ahí el el cartelito, están en el, en el canal de YouTube, están en el blog, ¿sí? los chicos pudieron participar de Innova, donde también se ponen en juego las experiencias que cada uno vivió en, en el marco de sus escuelas. ¿sí? Por supuesto que a nivel de producciones, eh, quizás hay muchas cuestiones técnicas y demás que se podrían mejorar o no, ¿sí? pero eh, nosotros lo tomamos como parte del proceso de aprendizaje, y eso me parece que es súper importante, también todas estas instancias de, de socialización, donde hay una revalorización de lo que se hizo, y también hay una, un momento de, de reflexión acerca de, de eso, de esa experiencia. ¿sí? Eh, bueno, habría un montón de, de otras cositas para seguir charlando, pero me parece que eh, más o menos ahí conté una idea de lo que fue la experiencia. Eh, y bueno, como les decía inicialmente, me gusta mucho que algo que sucede en el marco de una escuela que lleva un montón de trabajo, también pueda tener lugar en este tipo de eventos. Muchas gracias. Bueno, muchas Cisera, gracias. Si te Cisera, parece, sí. Vero, podemos ver algunas de las producciones de los chicos, y bueno, sí, hubiera sido no. hermoso poder en este panel eh, traer a todas las docentes y a todos los chicos para que cuenten <risa> la experiencia, pero como eso es técnicamente imposible... Eh, quisimos condensar eh, algunas de las producciones y las voces de las maestras Obviamente que son las protagonistas indiscutibles eh, de que esto pase en la escuela Así que les vamos a, a compartir un, un brevísimo video Con algunas de las producciones de los chicos Bueno, técnicamente puede fallar Voy a dejar simplemente un minuto de compartir pantalla Si me permiten para ver aquí plataforma nos brindó fue esa posibilidad cada uno podía desarrollarse mucho mejor utilizando las herramientas digitales sobre todo es la idea de ciudadano global digamos que se involucre y también ir y contar en la casa porque lo que se trabajó en el salón eso lo llevaron en sus hogares y la familia estuvo al tanto por cada misión eso también los incentiva un montón y trabajan casi siempre en conjunto eso también es algo muy positivo porque sacan conclusiones colectivas y van superando esas misiones para llegar al objetivo final lo que más gustó fue sobre cuidar el planeta porque eso me entretiene mucho y me importa mucho sobre los animales de Ciudadanía Global es que te explica cómo a cuidar mucho el planeta, no contaminar el medio ambiente, para que más personas y animales puedan vivir en paz. Hoy les vamos a rapear de Ciudadanía Global de sonido de las ondas sonoras no te dejes engañar con el sonido y el ruido. Ojo, ojito, no son nada parecidos. Muchos chicos se quedaron sin escuchar, escuchar, porque el ruido era más, era más, era más. Después empezamos a trabajar, trabajar. Lo que pensábamos de verdad, de verdad. Donde la escuela hay más ruido y estos fueron los elegidos. Habla, recreo, comedor y dirección. Bueno, esto fue todo por hoy. Bueno, muchas gracias, María Gisela. Eh, Súper interesante eh, también poder conocer ¿no? un poco más desde la escuela eh, en qué se traduce eh, todo esto que venimos conversando. Eh, bueno, ahora pasamos eh, rápidamente a un espacio de intercambio para eh, retomar ¿no? eh, todo lo que veníamos conversando. Un poco, eh, María Eugenia, si estás por ahí cuando arrancaste a contar ¿no? de, de esta perspectiva más internacional y de cómo se fueron construyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, las estadísticas que mencionabas eh, acerca de uno de los objetivos particulares, que es eh, el ODS-4, ¿sí? eh, educación de calidad, eh, nos nos invita en este contexto ¿no? De, de no presencialidad a pensar en esto, ¿no? Bueno, ¿cómo eh, hacemos, cómo llegamos a esos estudiantes que capaz tienen eh, más dificultades? Y eh, brindaste un número, eh, una de las eh, participantes del panel eh, consultaba eh, de, dónde, de dónde se construye o cómo se construye este número que entiendo es eh, internacional, de que el 90% de los niños y niñas quedan fuera de la escolaridad en la pandemia. No sé si nos querés contar un poco más ese número cómo surge. Sí, por supuesto. Eh, yo intenté compartir algunos de los datos que son por ahí más, más llamativos, pero, pero hay muchísima más información con respecto a las consecuencias que ha tenido eh, la pandemia eh, en, el, en la trayectoria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el informe que produce anualmente Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el caso eh, actual es el objetivo, eh, es el informe de, de, del año 2020, que está disponible en la página web de la Comisión Estadística de Naciones Unidas. Eh, si, si, si podemos después, yo les voy a compartir el link directo hacia el informe. Eh, puntualmente con respecto a educación, eh, es, es obviamente uno de los objetivos que se ve más eh, afectado por, por la pandemia, si bien todos tienen eh, alguna, alguna consecuencia, el tema de la educación es principalmente uno de los que más afecta a, a, a niños y niñas y a, a personas en realidad en todo, a lo largo de todo el ciclo de vida, hay aproximadamente 1.200 millones de estudiantes que han quedado fuera del sistema de escolaridad, y si bien hay muchos países que han implementado diferentes estrategias para poder mantener la educación a distancia, eh, al día de hoy se, cal se calcula que hay 500 millones de chicos que están fuera de, de, de cualquier tipo de, de llegada de la escuela, digamos, a, a sus casas. Esta es una estadística que releva eh, la UNESCO a través de diferentes eh, procedimientos de encuestas que, que realizan a nivel de país. Es importante destacar que las pedagogías digitales pueden apoyar la educación para la sostenibilidad muchísimo, como comentaban las colegas, y como, como el ejemplo de ciudadanía global, que es claramente una manera en la cual... Eh, la digitalización abre la puerta a entender conceptos que a veces pueden ser bastante complejos de una manera sencilla, eh, y a su vez permitir el aprendizaje en red y el aprendizaje colaborativo. En eso las herramientas digitales tienen como un, un valor muy importante, ¿no es cierto?, como veíamos recién. Pero eh, es importante eh, destacar, y desde Naciones Unidas siempre se hace el énfasis también en eh, tener en cuenta la cuestión del acceso y la brecha digital que existe. Eh, y esta cantidad de chicos y chicas que quedan fuera de la posibilidad de acceder a esta, a esta digitalización, sobre todo en el marco actual de, de la pandemia. En ese sentido, hay muchos países que han hecho diferentes tipos de, de refuerzos a través de televisión pública, a través de la radio, incluso, por ejemplo, en Portugal se hizo una alianza con el correo postal para que eh, los, los materiales educativos puedan llegar a través del correo, a, eh, del correo papel, digamos, a chicos y chicas que, que, que no podían acceder a eh, las herramientas digitales por las cuestiones de conectividad, por la cuestión de, de acceso a equipamiento, etc. Es un tema que eh, la digitalización es uno de los próximos desafíos que abren la puerta a que abre la, la puerta a esta pandemia, que ya venía, digamos, una tendencia que ya venía y que se fue fuertemente, digamos, acentuada a raíz de, de la pandemia y todas las condiciones de aislamiento que, que se, han, se han impuesto como una solución necesaria, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Ahora después, por chat, podemos compartir ese link, si te parece bien. bien. Eh, y bueno, este, este contexto que vos contás también, eh, lo hemos ido atravesando en la ciudad, ¿no?, eh, desde, bueno, en mitad de marzo en adelante, que nos encontramos en un contexto de clases, pero no presenciales. Eh, Mara, no sé si querés sumarte y, y también eh, repasar y contar un poco cómo desde el Ministerio de Educación nos fuimos acomodando a, a, esta, a esta realidad, eh, y que ya veníamos, ¿no?, con, con algunas bases que permitieron... Eh, seguir brindando los recursos eh, Escuchaba con mucha atención lo que decía María Eugenia y pensaba en nuestro contexto de Ciudad de Buenos Aires, que bueno, por suerte eh, más que por suerte por el trabajo realizado en, desde hace muchos años, tanto desde, desde INTEC como desde otras áreas del Ministerio, ya había algo que me parece que es fundamental y trasciende lo tecnológico que es el vínculo de los facilitadores pedagógicos digitales con sus, sus docentes. En este contexto de pandemia me parece que eso fue clave, porque ese vínculo donde de golpe eh, la estructura escolar física quedó escindida, como separada, ese vínculo entre el facilitador y el maestro eh, es el que permite... Eh, de alguna manera poner en marcha esto que se denominó la continuidad pedagógica ¿no? poner en marcha estas estrategias de continuidad pedagógica eh, ya había como un, un, un aprendizaje previo de planificar un aprendizaje previo de incorporar tecnología eh, indudablemente costó muchísimo ¿no? no tenemos que olvidar lo que fue marzo, abril y lo que sigue siendo este acompañamiento y la inversión que implica eh, y no me refiero a la económica sino a la inversión profesional que implica poner en marcha la continuidad del proceso educativo en estos contextos de pandemia pero me parece que desde el ministerio todas las áreas eh, salieron a la búsqueda de estas estrategias para acompañar a los docentes para acompañar a los niños en esta trayectoria así que eh, Indudablemente el acompañamiento de los facilitadores pedagógicos es fundamental. También esta trayectoria que decíamos que los docentes ya venían trayendo en cuanto a la alfabetización digital eh, en su, en su currículum, en sus planificaciones, eh, también de los estudiantes, que indudablemente ya tienen un, un conocimiento muy significativo y que nos posiciona en un lugar de privilegio, si se quiere, en relación a otras jurisdicciones. Obviamente no decimos que es el mejor escenario, decimos que estamos eh, en una posición de privilegio con respecto a otras experiencias y otros países como contaba María Eugenia eh, pensemos, bueno, eh, la cantidad de contenidos, de recursos de materiales que se disponibilizaron y se socializaron por la plataforma eh, de Mi Escuela eh, el programa Mi Escuela en Casa donde todos, incluyendo Ciudadanía Global eh, salimos a, a compartir experiencias que los chicos pudieran desarrollar de manera eh, autónoma en sus casas eh, porque bueno, no todos tienen, como también decía María Eugenia, este y como resaltaba Gisela en sus contextos, esta posibilidad de acompañamiento desde la estructura familiar y nuestros chicos tienen que seguir aprendiendo, pero también fijémonos, y eso es un dato que me parece muy significativo y, y que refleja muy bien el compromiso de los docentes de la ciudad, la cantidad de ofertas educativas desde las más formales eh, que puede haber brindado y sigue brindando Escuela de Maestros hasta toda la gama de formación y capacitación de los docentes, que en este contexto de pandemia han estado plenas plenas de docentes que han querido seguir capacitándose, que han querido seguir profesionalizando su práctica. Entonces, no solamente son los contenidos, las estrategias comunicativas, eh, cómo se distribuyeron eh, recursos digitales para algunos de los chicos que no tenían acceso, eh, pero también los docentes traccionando eh, la necesidad de su propia formación. Así que me parece que este contexto nos tomó en mejor posición pero también nos ha permitido detectar que todavía hay un camino largo por recorrer. Eh, y el, la educación ha seguido en marcha con sus más y sus menos. Indudablemente no es el escenario ideal, pero me parece que bueno, se está trabajando con muchísimo compromiso para que esto sea una realidad y, y para que esta educación también se vuelva cada vez más sustentable. Sí, bueno, tal cual, eh, como decís Mara, eh, es una, una realidad y, y un contexto muy desafiante. Eh, en la Ciudad de Buenos Aires eh, hay realidades muy diversas también, eh, hemos estado trabajando uh -huh. eh, internamente mucho en, en conocer, ¿no? Desde, desde la dirección de cada escuela y con el acompañamiento de los docentes, eh, qué grado de de conectividad y qué grado de participación han ido teniendo cada uno, cada uno de los estudiantes eh, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, como decía Mara, con la grata sorpresa de que mm -hmm. eh, más del 88% ha logrado tener eh, algún tipo de contacto con sus docentes, con sus estudiantes, ya sea eh, a través eh, de los dispositivos digitales, teléfonos, eh, acercándose a a poder retirar las tareas para sostener esto que decía Mara, ¿no? Como la continuidad pedagógica en un contexto que, que nos desafía a todos. Y ya para ir cerrando el panel, un poco y retomando también este, esta mirada, ¿no? Eh, no solamente de la transdisciplinariedad y de lo complejo que es eh, en, en un contexto eh, donde tenemos todo, todas las condiciones dadas, ¿no? para llevar adelante los proyectos educativos y, y desafiar eh, un poco las prácticas tradicionales, eh, ¿qué han encontrado, ¿no? de, eh, de interesante, si se quiere, o cuál ha sido el, el principal la principal práctica eh, o tema, Gisela, que has visto en los y las estudiantes, ¿no? Eh, al trabajar estos conceptos que muchas veces pueden sonar lejanos, ¿no? Hablamos de una agenda internacional, objetivos muy estructurados, con metas muy puntuales, eh, pero que detrás no dejan de tener conceptos, visiones eh, y aspiraciones, ¿no? De una sociedad más justa, más equitativa. ¿Cómo, cómo ves esos temas en estudiantes de primaria? Bien, en principio, volver a remarcar que la experiencia que yo conté, obviamente, se dio un contexto de presencialidad el año pasado. Claro. Eh, hay que ver cómo, cómo sería hoy por hoy. Pero en su momento, eh, como ya dije, en cuanto a temáticas, hubo mucho interés por temáticas ambientales. Eh, recuerdo que en ese momento estaba el tema del Amazonas, así como más eh, resonando, pero fue interesante porque empezamos desde ahí, pero de a poco eh, empezamos después a. a terminamos mirando el, el barrio también, ¿sí? Terminamos preguntándonos por el riachuelo, terminamos preguntándonos por cómo podíamos cuidar o no el parque de Sama, digo. Hubo un, de alguna manera como un acercamiento más a nuestras realidades, ¿sí? Eh, y, y algo similar ocurrió con la identidad de género, empezamos pensando en grandes estadísticas, en una problemática a nivel global, eh, y de pronto también terminamos mirando nuestras relaciones eh, interpersonales en el marco del aula, así en el marco de nuestros contextos más inmediatos, eh, y también repensando ciertos modos, ciertas formas de generar abordajes históricos en el marco de la escuela. Entonces ahí surgieron, eh, surgió esta posibilidad de tener otra mirada de las sí. mujeres que se han tenido una, un recorrido valioso y que nos han dejado un montón de enseñanzas. Eh, en cuanto a prácticas, me parece que también todo lo que tenga que ver con sus propias prácticas culturales, sociales, eh, que ellos mismos hacen... Dentro y fuera de la escuela, mediante el uso de tecnologías, es, eh, fueron las que más, más las utilizaron después para el momento de generar sus producciones, eh, para el momento de pensar soluciones y de cómo esas, esas campañas que ellos generaron o esas producciones con contenidos que generaron podían romper la escuela, romper la escuela en el sentido de romper los márgenes de la escuela, y poder ir, eh, perdón, y poder... <ríe> eh, así que, uno cuando los ve, por ejemplo, haciendo esto de ese Youtubers, eh, tienen un montón de lógicas que claramente las señas y yo no se las enseñamos, porque no las sabemos, además. Eh, en cuanto a cómo moverse, cómo hacer, ir de, de un locutor a otro, ¿sí? de un iniciador a otro, que son prácticas que mm -hmm. ellos saben, conocen, por estar inmersos en esa cultura digital, en esas prácticas sociales y culturales. Totalmente. Eh, Ahí también es, es eh, bueno, ¿no? Cómo sale eh, a, a la luz, <ríe> si se quiere, esta... Esta idea y este concepto que muchas veces repetimos, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, ellos son protagonistas también de su proceso de enseñanza y aprendizaje, este ida y vuelta del que hablaba Mara, donde eh, el docente trae una propuesta, pero también eh, construye con los estudiantes todo ese proceso. Eh, y de nuevo, ese es el, el puntapié inicial para lo que también comentaba María Eugenia al principio, ¿no? Eh, Estudiantes que luego forman una ciudadanía que puede tomar decisiones desde ahora, ¿no? Que puede formar una opinión, no solamente desde lo individual y desde la perspectiva personal, sino también pensando en la, en la comunidad como un todo. Eh, ya estamos en tiempo, quiero agradecerles mucho a las tres, gracias a todos los espectadores, eh, somos más de 200, quiero contarles, entre las dos plataformas que estamos aquí escuchando y conversando de estos temas. Así que los invitamos nuevamente a animarse, a trascender las disciplinas eh, muchas veces estancas que, que tenemos ya internalizadas y abordar estos temas complejos que, que nos invitan a, a sacudirnos un poco las prácticas tradicionales y, y ir construyendo una realidad y, y un futuro diferente. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos encontrarnos pronto nuevamente. Saludos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.